Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás, el profe y lo que vamos a hacer ahora es, como les había comentado, descargar las, la imagen que, que digitalizamos, así que yo lo voy a hacer desde el WhatsApp, descargo la imagen y, a ver, les voy a mostrar, acá está, bien, cuando descargo la imagen posiblemente les aparezca de esta forma, todo el nombre de WhatsApp con los datos y demás, Así que lo que vamos a hacer ahora es eh, guardarlo, digamos, con un nombre para que sea fácil encontrarlo y no tengan problemas después para poder utilizarlo. ¿sí? Así que vamos a borrar todo este nombre y le ponemos dibujo digital y acá van a ver que dice .jpeg. ¿Sí? Lo que quiero que hagan acá es borrar la E y solamente quede JPG. De esta forma se aseguran que la compu va a leer bien eh, la imagen. Esto es porque, bueno, puede que tengan posiblemente algún problema con, eh, con que se les abra la imagen. ¿Sí? Si, si dice JPG puede que se abra como no, yo prefiero hacerlo así porque a veces tengo como ese problemita, digamos. Listo. Acá tengo la imagen. Y lo que voy a hacer es le hago doble clic o si no, directamente, si prefieren, la abro acá en, en el Paint. Y ahí se puede ver que esta fue la foto que saqué. Y ahí está. Está bien. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno, buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es esta imagen redibujarla en un programa que se llama Grita. Que es gratuito. Lo pueden descargar. Les voy a mostrar cómo se hace. Simplemente... Vamos a entrar a internet, ah, vamos a ir a Krita, acá lo van a encontrar, krita.org, y simplemente tienen que ir a la parte de descargas, si no, ahí donde se obtiene ahora mismo, y descargan el programa para la compu. Lo descargan, lo instalan, y listo. Una vez que lo tienen instalado, simplemente lo abren y ya podemos empezar a utilizarlo. Este programa es un programa de dibujo, de ilustración, de animación. Eh, se puede pintar digitalmente. Tiene bastantes funciones que la verdad son muy útiles al momento de trabajar con imágenes o, o digitalizar. Lo que vamos a ver ahora es cómo transformamos este dibujo hecho en lápiz y papel. Eh, a lo que sería entorno digital. Bueno, lo que van a encontrar en Krita es, yo lo tengo configurado, les voy a mostrar el, el espacio de trabajo normal. Acá está, listo. Lo van a ver así, el, el programa Krita. ¿sí? Van a ver las herramientas, paneles, un montón de cosas. Después les voy a explicar bien cómo funciona cada cosa. Pero ahora nos vamos a concentrar en trabajar con el... Con la imagen, así que lo que vamos a hacer es crear un archivo nuevo, así que archivo nuevo, o si no tienen este atajo que dice nuevo archivo, es exactamente lo mismo, nuevo, y acá lo que vamos a hacer es eh, crear una, acá, definido, una hoja A4, ¿Sí? eh, estas son las hojas de impresora, se llaman A4. Si no, le pueden poner acá el, las medidas que dice acá. 2.400 por 3.500. Lo importante es que acá diga 300 o más de 150 200, que es la resolución, la calidad de la imagen. No importa. Ustedes despliegan acá, buscan esto que dice A4 y ya está. A4 pero no acostada, sino así eh, la hoja parada, digamos. ¿Sí? Creamos. Y se crea el documento. Listo. Lo único que hay que hacer ahora es... Vamos a mover un poco el espacio de trabajo, la ventana esta. Agarramos la imagen y la tiramos acá encima. Insertar como una nueva capa. Listo. Acá tengo, acá tengo la imagen. Ahí tengo el, la mesa de trabajo sería. Y lo único que hay que hacer es empezar a encajar las cosas para poder pintar. Así que espero que puedan incrustar la imagen. Como les mostré. Y con nuestra barra de herramientas lo único que voy a hacer es elegir esta herramienta que es para mover. Ahí está. Y esta herramienta que es para transformar. Y voy a darle el tamaño que yo prefiera. Digamos que ahí. Listo. Cambio de herramienta. Y ya tengo la imagen que le saqué de foto. Ubicada y encuadrada. Para poder trabajar en, en las próximas clases les voy a mostrar cómo usar bien este programa para poder empezar a pintar y darle vida a este personaje.